Sí, David, yo, yo creo que la, la historia de Cruzul, cuando se escriba a detalle, va a ser este, una historia eh, negra, una historia de muchos capítulos oscuros en la vida institucional, de mucha gente que no... La gente tenía buena imagen de él, pero bueno, realmente ya cuando se empiezan a salir documentos, y empiezan a filtrarse todo esto, se empiezan a dar cuenta de que ahí hubo un manejo irresponsable de la parte administrativa, ¿no? El, que el equipo hoy cueste 2.100 millones de pesos cada año. Sí, es, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Es, yo creo que es de los equipos más caros de México. Contratos con con irregularidades como el de Lishnovski, ¿no? de que, de que, de que te puedes ir del equipo con 500 mil dólares cuando había costado tres millones y medio de dólares. O sea, cosas de este tipo que no, no son posibles eh, de, de, de pensar que sigan ocurriendo, ¿no? De ahí la salida de Caraglio, porque es el jugador más caro del equipo, y el segundo que cobra más en el Cruz Azul es <ríe> increíblemente Pablo Cepelini. Imagínate tú, el, el que más cobra, Caraglio en la banca. El otro que, que más cobra es Cepelini, que también está en la banca. Entonces, tú te das cuenta que, que ahí pues, eh, el mérito de, de ser un jugador que cumple en el campo todos los partidos no cuenta mucho, ¿no? Que no sea el Cabecita Rodríguez el mejor pagado de Cruz Azul, pues, es una barbaridad. Y sin embargo, así ha sido, porque Caraglo en la banca es el jugador que más cuesta dinero al Cruz Azul. Hoy por eso lo quieren acomodar en algún equipo, el Atlas podría ir ahí prestado, pagándole una parte de sueldo al Cruz Azul, una parte del Atlas... Y así, y van a traer, quieren traer a una I. Bilbao, un central, que les va a servir seguramente, sí. y adelante Cristian Tabó, del Puebla, que también lo quieren traer. Bueno, eso es lo que armaría Cruzol para este torneo. Eh, yo creo que sí, la llegada de Álvaro Dávila le va a poner orden a esto. Lo que habla con León Lecández en la entrevista de que hacer un equipo autosuficiente es que ya no esté sangrando a la cooperativa con 2.100 millones de pesos sí. que hoy cuesta al año el equipo. Es increíble. Sí, de acuerdo.